Hola, ¿qué haces? Como tú sabes, pronto será el octavo congreso. Y estoy buscando hotel. Claro, yo conozco hoteles cerca. ¡Vamos! Colombia Pereira Centro Cultural Luz y Tejada Hoteles Como vieron, esa fue la lista de los hoteles que están cerca al auditorio del Centro Cultural Luz y Tejada que es el lugar donde se realizará el octavo Congreso Nacional de la Situación de las Personas Sordas en Colombia. Tú puedes escoger el hotel, preguntar sobre costos y hacer la reservación. ¡Aprovecha! ¡Nos vemos en Pereira!